una música súper divertida ¿eh? y una música te viene va a venirse arriba va a venirse arriba a los días estos en los que dice eh, visor viene visor va eh, que tenemos juegos pues a lo mejor pues a lo mejor sí algunos algunos algunos algunos algunos hay algunos alguno? ¿Alguno? alguno hay <risa> eh, no tenemos sintonía, no tenemos sintonía de. Pam, pam, pam, última noticia, última noticia. Par en rotativa. Sí, sí, sí, sí. Claro. Joder, Me ave. hace falta unas trompetas, una fanfarria. Vamos, Jones. Red, Red Matter 2, desde las 19 horas, ya tiene voces en español. <susurr> No, no Materia Roja 2 Bueno, sí, como sabíamos que alguno de vosotros iba a estar súper rápido en el chat diciendo Red Mate 2 ya tiene voces en español, hemos dicho No, no, no, vamos a hacer como en los programas de verdad Una exclusiva Bueno, exclusiva que la sabe todo el mundo, ¿no? Pero Bueno, oh. exclusiva porque la he publicado yo hace 10 minutos en la web Ahí está Los primeros y los bien. únicos bien, bien, bien, bien, bien. <ríe> Bueno, pues la, Y era sí. una de las sorpresas que iban a llegar en octubre, eh, yo no sabía exactamente qué día, y hoy, ahora, en estos Be mismos instantes. Ahí está, Genial. ahí está. ¿En qué español? Muy buena apreciación, Jarco. ¿En qué español? Mira, el portugués es brasileño, el español es España de Castilla, de Zamora, concretamente de un pueblo que está ahí junto a la sierra de... No. Vale. Quiere decir que está, Venga, vamos, en, vamos. que está en castellano, no está en español neutro, no está en, en latino. Eh, las, voces, las voces son de Daniel García, Luisa Sola, Miguel Ángel Jenner y Pere Molina. Una mira, Nada, aquí en Real Virtual nos tenemos que quejar de todo. No latino, no party. Es así. A partir de ahora, nada. Y si sale en, en, en latino, no castellano, no party. Si la cosa es claro, desahogarnos, este canal es para desahogarse vienes aquí y sacas toda la bilis y, y luego te pones el visor y seguro que lo jugáis alguno lo ha jugado en inglés diciendo no spanish no party y se lo ha jugado que no sabemos yo lo voy a jugar yo lo voy a jugar porque me lo dejé muy al comienzo y quería darle un tal y ahora ya no tengo que estar leyendo ni, ni estar imaginando ni forzando las neuronas ahí al inglés bueno que hoy vienen juegos, que hoy es el top juegos. Eh, yo sé que algunos de vosotros volvéis a venir otra vez porque parece ser que tenemos algo, un visor que está por ahí escondido, no sé. Bueno, eh, ya veremos, ya veremos porque tenemos que tomar unas decisiones. En el caso de que lleguen a buen puerto, pues ya veremos. Y si no llegan a puerto, pues también. Eh, salen el día 18. Esas cosas que no se pueden nombrar, no porque estaremos en ideas y cosas. No se pueden nombrar. El día 18. Vale, vamos a hablar con los juegos, ¿no? Que es lo que hemos, Venga, me a digo. jugar, a jugar. Vamos a Juan, jugar. Menos visores, más juegos. <ríe> me, ha, me, ha, me ha gustado Me ha gustado una cosa. No sé de qué decís, es unas picos, no sé, yo no la veo por ningún lado. El, eh, me ha gustado mucho esto. Dice Rogis esta vez, esta vez no voy a perder el tiempo. Si por aquí probáis alguna cosa interesante, le echaré el ojo. Bien, Rojis, gracias, porque ese, ese, ese, en realidad, ese es el trabajo de Real o Virtual. Que no perdáis el tiempo ninguno, porque ya lo perdemos Gaby y yo. Y Ramón, vale, ya, o sea, estamos ahí. Fíjate cómo, cómo queremos, os queremos, ¿no? Y decimos, vuestro tiempo lo hacemos nuestro. Mientras vosotros jugáis, ya a nosotros se nos caen los ojos intentando separar el trigo de. A ver, pues yo estoy jugando a las demos del Next Fest Y necesito un abrazo, por favor Pero bueno, vamos, vamos a, vamos, Venga, vete, vete, vete lanzando trailers Vete lanzando trailers Claro, de aquí para abajo ya Eso lo dejamos para el final Bueno, venga, eh, empezamos Un, dos, tres Vamos allá Top juegos, top juegos empezamos con Para variar Puzzling Places Que dicen que llega un nuevo DLC bueno. DLCs, ¿no? Todos los eh, meses, el último medio año han sacado un DLC especial de, de pago Pero esto que estáis viendo no es el tráiler del DLC de este mes Porque todavía no sabemos cuál va a ser Habrá que pero esperar va, el día cinco, al día 5 al día 6 A verlo, lo va a ver. les he preguntado pero todavía no me, han, no me han contestado Pero vamos, ha habido todos los meses paquetes sí. mensuales o especiales como el último de, de Ucrania uh -huh. Así que, pues más contenido Y esto si lo traemos a colación aquí eh, aparte porque es muy buen juego, es porque últimamente en Playstation VR era de las poquitas cosas que llegaba. Entonces, no hay nada más previsto para Playstation VR en el mes de octubre. Bueno, nada. Esto lo que... Ah, luego, lo que... luego se estrenan juegos pero no hay ninguno confirmado eh, y bueno yo sé que a alguno de vosotros sí que le pega yo todavía no le he echado las, el, los momentos, pues es que no me da la vida pero sí que bueno, son de esos que tiene buena pinta, ¿no? pues dices vale me voy a echar aquí un ratillo y, o sea que... y mola mucho jugarlo con el pastro de, de quest, en realidad aumentada ahí lo pones en, en la mesa ¿eh? el puzzle y, y mola ajá pues, eh, pues sí, esto si ¿sí hago aquí a esto, ¿esto funciona o no funciona? Estoy haciendo los de los 200 piezas. Hay. Bueno, pues el otro día, ah. mi chica tenía ahí puesto un puzzle de 2.000 y de 15.000 y de tal, que lo terminará cuando nuestro hijo tenga 25 años. Pero bueno, no soy yo muy de puzzle, no, no no, entro yo. Yo soy más del ego. Pero bueno, que es parecido. Bueno, eh, bueno. Venga, vamos a seguir. Eh, One's Alliance. O One's Alliance, o como lo queráis llamar. No. Bueno, varitas, varitas. A, a, alianza de varitas mágicas. Este es un juego que ya salió para Quest, que estamos viendo ahí el tráiler y que eh, este mes de octubre sale para sale para PC. Así que bueno, es estrenó en, en la plataforma de, de PC, multijugador, de por equipos, tres jugadores contra tres jugadores y la verdad es que tienen visualmente muy buena pinta. Eh, yo lo pruebo un poquito y es divertido, pero me faltan amigos. No tengo yo muchos amigos que hayan estudiado en Hogwarts, me faltan Harry Potter, Hermione y De ahí. De ahí lo, de toda abrazo, banda. De ahí lo del abrazo, obviamente. bueno. Eh, pero esto tiene, tiene pastru, ¿no? ¿O no? Este tenía pastru para eh, jugar ahí en, en, tu, en tu casa. No, no, no no, el no, no, no. No, Este no que, tiene, No, no, no, no. no. Ah, no, lo que tiene no, el no. pass Es que, bueno, si le estoy leyendo a hardcore Lo que tiene el pass es este, el Puzzle. Puzzle PlayStation. Eso Vale, Eso Federation es. 77 Hoy vamos a ir un poquito rapidito Porque tampoco tiene misterio Algunas cosas, ¿eh? Pues, Federation 77 Es un juego, ya veis, con estética cómic que antes se llamaba RU77 RU de Rusia y le han cambiado el nombre porque el estudio que lo ha desarrollado es ucraniano y, por supuesto, pues no les molaba el que algo se llamara RU de Rusia. Y eso ocurre en un mundo, pues, en una distopía, ¿eh? en eh, -Suter, ¿no? Este es Unión es -soviética, y este es un juego de acción de tiros, pues ya veis, con esa estética de, de cómic, ¿no? Que la verdad es que el tráiler tiene... Bueno, buena pinta teniendo en ¿verdad? cuenta que, que, que, es lo que, que es lo que es ¿eh? Es un juego de, de disparar O sea, no tiene, más, no tiene más misterios Y pues bueno, deseando Que, que salga ¿eh? Este sale en Este sale sale en PC En Quest, este sale en PC Este sale en Steam, en PC el día 6 de octubre Este jueves ¿eh? Es un shooter arena violento, dinámico Y con estética cómica. Violento, violento desde Pepe. Ucrania con amor buenas, y con buenas. odio eh, sí, sí, la verdad es que esto lo han hecho para desahogarse Bueno, pues a este le echaremos bueno, ya, ya, ya, a... ya, ya, ya, ya llevaba tiempo ¿eh? en desarrollo ¿eh? No lo han hecho en cuatro días Ya, ya, ya me imagino, imagino. Goliat VR Pues esto es una experiencia que estamos viendo El tráiler de, de Quest es de eso que, um, um, Se ha visto en festivales La voz es la de Tilda Swinton La de Orlando lo, o... lo vimos otro día extraño. en el LEF me lo tragué yo en el LEP, allí cuando enseñamos el, el este que hubo aquí, en la donde fue en el matadero de Madrid. Eh, pusieron una carpa, Madrid? eso, y estuvimos hablando, y me la tragué ¿Sí? entera. Nos la tragamos mi mujer, mi hijo y yo. Mi mujer no se enteró un carajo porque no habla inglés. Mi hijo se aburrió a la mitad porque tiene poca, poca, poca paciencia para estas cosas y a mí me gustó me pareció muy seria bueno, muy tiene, interesante. tiene Esto, muchos, muchos tienes muchos tienes muchos premios y yo creo que sí que te ponen la piel de alguien con esquizofrenia que es de lo que se trata y es noticia porque en octubre sale para PC sale en Steam sí. después de haber estado en en Quest gratis además sí. así sí. que a descargarlo y a experimentarlo bueno y ahora uno de los que supuestamente Podría ser el campanazo ¿no? de, de este mes. O... Bueno, esto es Arcadia a... Qué mal se ve. A ver, a ver, Pero, a ver. A ver. A ver. Eh, se supone que a la tercera o a la cuarta va la vencida y Requisition VR, juego de zombies en cooperativo, que tenemos que fabricar nuestras propias armas, saldrá por fin el día. Eh, 20 de octubre pero iba a salir en febrero, en marzo en junio, en septiembre entonces esperemos que sí que salga este mes de octubre en Steam y todavía en acceso anticipado ¿Eh? sí Sí, yo, a ver, esto es como se es de... cruz, Cruzar los dedos porque este juego ya ha salido aquí en este programa tres veces. Tres es, veces hemos traído tres de, de requisición. Es mejor no tenerlo a creer que lo tienes. Es lo que se suele decir, ¿no? Es mejor que no salga el juego a pensar que sale y vas a poder jugarlo y luego morirte de bugs eh, y tal. Vamos lo, a dejarle... lo bueno es que han tenido varias betas eh, bueno. privadas y públicas y si han retrasado el juego es por mejorarlo, por mejorarlo. Pues a ver si el 20 de octubre ya sale, pues, pues, que es canelita en rama. ¿Eh? Sin, sin, sin bugs, sin bugs Vale, el otro Dexicon, este que ya existe Porque este ya está, pero va a salir Este, a la otra existe, en, este existe en App Lab Para Quest y sale en Steam Este sí. es un, eh, un Time Crisis Es un eh, Crisis Brigade 2 ¿eh? bueno, Y sale sí. para PC Después de haber estado en, en Quest es muy, muy parecido a Red, Mate, digo, a Red Matter 2, a Crisis Brigade 2, ¿eh? o a los Time Crisis ¿eh? de, de las salas arcade. Pero tiene otro toquecillo, con lo cual, aunque hayáis jugado a uno, este también os puede, os puede gustar. Y estamos viendo trailers de la versión Quest, la versión de PC, que es la que llega. Vendrá pues, con mejoras en iluminación, en texturas, en gráficos, esas cositas que tiene, que tiene PC. ¿eh? Uh -huh. Y si después de dar tiros os apetece estar un poco más tranquilos, nos vamos al Morels Homestead, ¿no? Ahí viendo las mariquitas, mira, señor mariquita. que está ahí a la derecha. Este sí que tenemos el tráiler de DPC porque este salió a finales del año pasado en Quest y yo recuerdo que fui a probar para enseñarlo en directo, pero tenía unos gráficos tan pochos, que aunque las mecánicas y la jugabilidad estaban bien, pues esto se trata de construir una granja, de hacerla crecer, de comerciar, de cultivar, de hacer fotografías a animales, pues tenía unos gráficos muy, muy, muy pobres. Y en cambio, esta versión de PC, pues hombre, no es eh, un triple A, pero comparado con la de Quest, pues es... es eh... Está mucho, mucho mejor. Mira, fine, este es un walking simulator. Esto es, esto es un jubila, jubilator, jubilator simulator. No, esto es, estás jubilado, es un, ¿qué haces? Ah, es un farm simulator en, en VR. Es una versión también de un juego plano, ¿eh? Existe, existe en ¿sí? plano y, y el año pasado o se va a la la de... eh, Espérate que me duele la espalda la porque va a llover. Eh, pues es esto que Oye, pues mira, te relajas bueno, sí. ahí haciendo Uf, el Granjas en el bosque, granjas en la playa Porque en realidad no hay mucho más, ¿no? Que luego mirarlo como... No, no, no, sí, luego vas ¿Sí? al... No, no, que vas va, va, va a al... que viene que en cultivar por la noche, que... o algo. No, no vienen no viene zombies, ¿no? Pero bueno, tienes pues. que ir al pueblo, comerciar Con lo, con lo, que, has, con lo que has cosechado ¿ves? Ahí bien, tenemos bien. las tiendas, del mercado Negociar precios Es un simulador, un simulador de, de ser granjero De ser agricultor y ganadero oh, qué, qué, miedo, qué miedo dan esas cosas siempre. Vamos, de esos dan... que te gustan a ti de ju Un juego de trabajar Es verdad Es verdad Y gratis, además <risa> Es que eso es lo que mola Pues sí sí Morel's Homestone, Este sale el 27 de octubre El ¿no? 27 de octubre Finales de mes Eso vale. es otro que da la versión de Quest, que da el salto al PC. Oh, este se llama... Eso resist. es... Resist. Ese Resist, este resist. recuerdo que lo probamos. Era de estos que tiene estas mecánicas con, con ganchos, de engancharte a los edificios, de, de mucha acción. En principio en la ficha de Steam ponía que salía en octubre. Eh, saldrá también en Oculus Quest, con en, Oculus, en la tienda de Riff, con compra cruzada. Pero ha desaparecido eso de octubre. Entonces no sé si al final va a salir este mes o no. No sé si han quitado lo de octubre para poner una fecha concreta un día de estos, o es que se va a retrasar. Pero bueno, lo traemos porque en principio eh, va a salir para, para PC este mes. En principio, si luego no sale, ah, no culpéis al mensajero. Sí, efectivamente. Bueno, tiene a ver, tiene pinta... Este era muy divertido, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que me, me molestó que en el directo, apenas pasé del tutorial y se quedó la cosa como, Joder, pues el juego no es gran cosa. Y está muy bien, ¿eh? Vamos, no es el Spider-Man, ¿eh? pero, ¿eh? pero no está mal, ¿eh? no está nada mal, de hecho, y lo mejoraron mucho, añadieron contenido. O sea que, Bien, pues ahora, recomendable. Para Buchaca, este tiene pinta, tiene pinta buena. Empezamos con otros eh, ya para, para seguir. En teoría, este llega el 2, no, llega en octubre, pero en algún momento... No, no, este ¿no? llega este jueves. Este llega ah, pues, el este jueves, este jueves 6 de octubre, el Runner. ¿Es verdad que este, este es, es un, un que... juego que la... El de la moto, ¿no? Que hacía sí, así. ¿no? Este, es, este es el de la moto tipo Akira, eso es. Bueno, tipo... Este nos chocó. Bueno, tipo Akira, tipo Akira, vamos, ese, forma, ese formato de moto futurista... ¿eh? ¿Qué casualidad, en una autopista haciendo el mismo derrape, con la misma moto, la misma... Bueno, da, bueno, da, da. Eh. Pero bueno, es, no, como no, le decimos, son homenajes. No, no se copia, nunca eso, se copia, jamás diréis que copiéis Hacéis homenajes. Luego os podrán llevar a juicio y el juego dirá homenaje. Un Cojón. No, bueno, esto lo, no... curioso este, lo curioso de este juego es que en su día se presentó como para PlayStation VR 2 Con unos gráficos pues un tanto sencillos y chocó Y sale ahora para PS2 para Lógicamente para PlayStation VR 2 pues hasta el año que viene no saldrá claro. ¿Eh? Pues ahí lo tengo. Y por. Bueno, sí. carreras de motos Carreras de motos, persecuciones Estética, anime, manga Pues habrá que ver Qué tal la jugabilidad, qué tal se conduce esa moto futurista Yo no sé... Bueno, le echaremos un ojo A ver, sí, lo bueno de esto es que le echaremos un jueves Ya me lo calzaréis Si nadie quiere jugarlo, ya lo jugaré yo Y entonces ya... Es... Ya, ya lo hablaremos, pero vale eh, Que sí, que no sé, Yo lo dijiste el otro día Que han salido en miles, pero no me digas tú Que es el más... A ver si todo el mundo ve esto, no, no creo que nadie diga, anda, esto salió en el 67, en un... A ver, dinámico, venga, en Tron, también entrón. son parecidas, venga. Sí, pero no el de rap, <risa> si yo hablo de, de rap, Bueno. Eh, bueno. Townscaper, relajante constructor, este vamos a construir, este... Sí. Este Tenía... seguramente lo conozcáis porque tiene versión para móviles y versión para PC, para plana, para Switch, para Nintendo, para todas las plataformas creo yo Y lo que llega es para realidad virtual ¿Eh? Llega sí. a llega a eh, pues y a pico, no sabemos la fecha, si será este jueves o el que viene Pero viene este mes de octubre, está ahí en, próximamente en la tienda de, de Quest y no es un constructor de ciudades tipo Cities VR o Little Cities, que hay que trabajar mucho. Este es como ¿eh? más de, de, de dejar caer una semillita y nacen las casitas de la aldea solas, con musiquita y, bueno, relajante. Llegado, relajante. Le, Citrón. Le Citrón, el optimista. Ya, a ver. Otro, otro optimista que llega al canal. Tenemos más que unos contenidos en un bocata de chorizo vegano. Pues date con un panto en los dientes, ¿eh? que tenemos pan. Porque ahí hoy haces que ni pan. Esto, a, a ver... Dejen. En lecitron, lecitron dice que en Pico ya está Pues mira qué bien, se ha estrenado en Pico antes que en Quest Ah sí, en pues Pico perfecto. ya está Joder Pues, pues sí, Oye. será que claro, como tiene Pico bueno, Venga, vamos a Cartolf Cartolf, una mezcla de Leming. Cartolf, pues esta es una Sorpresa de última hora porque me he dado cuenta Que se lanza este mes Este lo he jugado yo porque estuvo en un XFX Con lo cual saldrá para Quest Y me imagino que saldrá también para PC y es tipo Lemmings y un poco también tipo mmm, Paismanía de tener que colectar cosas. Y oye, tendrá esa estética, tendrá bueno esa, esos gráficos. Es divertido. La demo era muy divertida. Claro, pues a mí me encantaban los lemmings. Entonces, yo es que, que lo, lo quiero. Con los Lemmings podías tener una no sé una empatía con el muñequito. Es que esto es una esto es que kartoff Este en alemán es cartof claro. en alemán es patata. Es patata ya, pues, eh, Hijo mío ¿Eh? Eh, sabes no sé anda que no hay anda, anda que no hay assets para buscarle algo esa patata porque Oye, no puedes poner mira, algo que, que, que se llama ¡Qué patatillas! Creo que en el juego los, los bichitos estos se llaman spurs, spruz, pero son patatas, son cartofles. Yo, yo, yo de aquí a Candy Crush me parece que se nos está yendo ya el, el, la, la perola virtual ¿eh? Que yo no me compra un visor, o sí, no lo sé, claro, yo no lo sé Yo diga lo que diga va a ser mal, va a ser mal, pero claro Luego es difícil decir PCVR contra esto, claro, esto... Lo que pasa es que lo de siempre... Eh, es que, bueno, no voy a entrar, va igual Cartofen, miles de patatas, datos altos Para todos vosotros para La gran, todo, para el la gran niño, duda La, la gran duda con... La gran duda con Quest es que estrenos va a haber el jueves 13, después de la Conet, que estrenos va a haber el jueves 20 y que estrenos va a haber el jueves 27. Hay ahí una incógnita misteriosa, con lo cual yo espero que en la Conet, espero, rezo, que en la Conet, aparte de hablarnos de Quest, Pro, Cambria y Visores, por favor, nos hablen de juegos. De juegos, juegos. Pero de verdad, no de carátulas, de juegos. Espero que anuncien juegos. Y, y sé que van a anunciar juegos... Así, ¿Ah, pues luego me lo de verdad de la buena porque lo sé, lo sé, lo no, sé, lo sé. Claro. lo sé, lo he soñado esta noche. Ah, no bien. tengo información, ¿eh? lo he soñado, lo he soñado. ¿Lo soñado. Sí, yo también he soñado que teníamos pico. A ver, vamos con Space Pirate Trainer. Que dicen, bueno, este, este, ahora empezamos con los tres o cuatro que van a llegar a, hablando de pico que van a llegar a pico bueno, 3 y Neo y pico 4. Es, no es para trainer. Aquí ahora, ahora. Aquí. ahora, ahora, como en octubre, en, pues realmente tenemos pocos estrenos confirmados y pico. Pues le está dando caña a su tienda con estrenos de 3, 4... Bueno, la semana pasada se o 15 juegos en su tienda. Este paso va a tener más que Quest de aquí a Navidad. Pues traemos juegos que todo el mundo conocemos, como este Space Pirate Trainer, que ya lo conocemos de Quest y de PC, pero que llega, que llega este mes a, sí, a tienda de Pico. Y el otro era el Noc, ¿no? Este Noc sí que llega. Y el otro es el Noc, un divertidísimo juego de fútbol que disparas allá a, ah, a este la hablando, con el, este con este el arco hablando, ¿no? sí, hice ahí hice, hice un, hice, un gameplay sí sí hice un gameplay este salió para Pues y ahora sale para pico y este es un poco eh, el ultimet antes de Ultimatech y es divertidísimo ¿eh? es divertidísimo yo este lo recomendé en su día y no me hicisteis caso y está baratísimo 9 euros ocho siete en rebajas no me hacéis caso ¿Veis ahí unos monigotillos pochos y no los hacéis caso? Que es muy divertido, narices, hacer que. No te digo que no, que no te digo que no, pero que no entra por los ojos. Que a mí el problema es que quiero que me entre por los ojos, que tenemos visores que tengo aquí, que tengo aquí tonelada y media de píxeles, ¿sabes? Esperando. Y claro, cuando veo una cosa amarilla, o sea, ahí amarilla, amorfa, eh, que sí, que mola mucho, claro que pues digo, bien. hombre, a ver. Eh, yo qué sé. Mira, tiene la misma figura que yo después de, que después que, que después que yo después de Navidad. Bueno. Sigue, sigue Vale, otro que le tenemos más visto que el TBO, porque este viene desde hace ocho años ya. No, bueno, es el madre Gorn. Mía, este Gorn. Ahora este ya este a matar. Ala, todos, los, todos los chinos a jugar al Gorn, a hacer de gladiador. Bueno, todos los chinos y todos los españoles y europeos y todos los países donde se vendan visores Pico, juego que tiene más años que mi, que, la que mi abuela. La reflexión es que no ha habido un juego de reformas en casa mejor que el Gorn. O sea, si quieres tirar una pared, quieres quitar un, un espejo, no, el, quieres cambiar la televisión, el monitor, lo que sea, te compras el Gorn. Acabas destrozando todo lo que hay a tu alrededor porque de lo que va en realidad la excusa de sangre es, es hacer de sangre en la vida real. Eh, ¿Cómo son en las casas de China? Sí, a ver, estereotipo. Yo sé que ahora estoy metiéndome ahí en el estereotipo. No todas las casas de China miden dos metros y medio, pero sí muchas. Y no, esas no. esa es en Japón. Eso es en y Japón. Japón. Y en China, que yo estaba allí y en, les he visto. En China viven todos más. Pero son porque, pequeños. Son pequeños, sí, son pequeños. Bueno, pues no sé. El caso es que este juego me da un poco de miedo jugarlo en una casa pequeña. No, yo solo ahí lo dejo. ¿Este lo jugaste tú en directo o Ramón? No, no, no este tú lo jugaste. O oh, si, si fui yo, lo hice muy mal, pero puede ser. <ríe> Puede ser. Obvio, o yo no me acuerdo. Otro que llega. Bueno, llegan, llegan dos bueno, todavía. A ver, este y otro? Llega llega el Warhammer 40.000 Battle Sister, otro juego que ha pasado por Quest y por PC, pues ahora llega también a, a la tienda de Pico sí. este mes. Pues otro juego de estos que al principio parecía que no era gran cosa, iba mejorando nivel tras nivel, lo hemos dicho 20 veces, algunos nos habéis hecho caso, y yo no. ya lo habéis jugado, y yo no me quedé en el la primero y dije esto es una full. No. Esto no vale para nada, o sea que sí Debería volver a echarle bueno, bueno, bueno, no sé si es tu tipo de juego Ya ves que muchos puzzles y rompecabezas No hay pero, pero, Bueno, que yo también sé matar O sea, me gusta que me maten Porque matar me da cosa Pero aquí yo había, es que, bueno ¿Sí? ¿Sí? ¿Le damos otra vuelta? Bueno, no, le daremos otra vuelta Un día había que hacer un retro retro VR Juegos infravalorados eh, pues, En la VR, ¿no? Es una es una idea que tengo de cara al año que viene, que Real o Virtual cumple 10 años, y es repescar los análisis que hemos ido haciendo en esta en estos oh, años para y, ver si y ver si realmente se merecían esa nota, si se merecían más, si se merecían menos, porque nos, en su día nos obnubiló, no la novedad, el efecto wow. Es una idea que tengo que ya veremos si se materializa. ¿Eh? Que Yo podría jugaré. estar bien, ¿no? Un contraanálisis, un, un contra ¿no? Años después Eso intentaré jugar en PC por aquello de, de, de sacar... Necesito últimamente, necesito ponerme las gafas y decir Veo cosas, veo cosas, no solo veo, no solo veo una cosa plana ahí, sino que veo un... Que para eso me he el dinero en la tarjeta gráfica, es que si no... Ah, pues ah, a, a, a, aprovecha Red Matter 2 con voces en español, ese sí. tiene buenos gráficos es en verdad. PC Bien, bien pues Este también nunca llegué a terminarlo Porque me aburrió Era la misma mecánica siempre pues Pero oye, eh, sé que a mucha gente le ha puesto este la está, este, este está a punto de llegar Pues bueno, no sé su segunda parte Su spin-off, su continuación El capítulo 2, Retribution Está a punto de llegar pues a oh. todas las plataformas Pero a pico todavía no tenían el 1 Y les llega este estos días y estamos hablando pues, pues pues de no sé, hace falta decir de qué juego estamos hablando o ya lo conocéis todos, ¿no? The Walking Dead, Santos y Pecadores. Santos y Pecadores. Sí. Bueno, yo tengo, tengo, tengo en mi cabeza todavía un déjà -ví. O sea, yo últimamente los programas creo que hablamos siempre los mismos de lo mismo. El, más juegos el, bueno ya vamos a entrar ahora mismo en el next fest de 2022 ya sabéis el festival de vr que hace ¿Vale? steam para luego inventarse los visores que tenemos porque luego sacan las, las encuestas y no dan ni una que no que no bueno, que sí, que oye que, que me sal que me saltó la que me saltó la encuesta este sábado o el domingo es verdad en serio de verdad la buena sí, sí sí vi la foto que mandaste sí sí y, y existe y bueno bueno, que empezó ayer el Next Facts con una veintena de, de demos. Por ejemplo, estamos viendo la de Black eh, Trail un juego en el que en, cuando se lance seremos o vaquero o indio con distintas, eh, distintas fases, con distintas eh, escenas, bueno. aventuras, narrativa. Pero lo que es la demo, pues no es más que pues un sandbox Arizona, aquí, un, es un, tiro, un Sunshine, tiroteo aquí pero en, que, con indios y vaqueros. Qué bueno. Con Indios y vaqueros, en este caso tú eres el vaquero y se carga pues, a todo lo que se mueva y ya está. No tiene más, ¿eh? Lo que estáis viendo, pegarte. La demo no es más, pero bueno. Ya dicen que la demo no, no, no se corresponde al juego, la han sacado Entonces, pues, como han calentamiento Y molarse también ellos, ¿o qué? A mí esa cosa me hace mucha Yo, yo, yo hay veces demo, que, que no. Bueno. No. Eh, en este festival Nesfest he probado varias demos que digo, para sacar esto, mejor habértelo guardado en tu casa, en un cajón. Ya sigue trabajando en el juego y cuando tenga mejor aspecto, pues ya nos no lo enseñas. Así no. En este caso, esta vale. es regulera. Vaya, bla. esta se puede bajar y se puede bajar y jugar 10, 10 o 15 minutos. No pasa nada. No te, va, no te va a ofender. No pasa nada. Bueno, a lo mejor me lo pongo, pero más que nada para vale. las visitas. ¿Queréis jugar a Indus y no no es, bueno, re, Les pongo esto. No es, no es Red Dead Redemption. No había ni que de nombrarlo. No había ni que nombrarlo. Yo no quería decir nada, pero bueno. Vale. vale Hacen eh, bueno, bueno, bueno. Arrows. Defendiendo Mira, tu este contra las. Claro, este es. Este me, ha, este, este me ha gustado. Y el trailer es engañoso porque parece que vas a estar ahí quieto disparando flechas. Pues como en el lap aquel de, de, de, de, de la demo de Steam VR. Cuatro no de juego Te de vas base. moviendo. Te vas moviendo, no, pero te vas moviendo de aldea a aldea. Hay narrativa, te están contando una historia, hay un misterio, ah. una invasión. Entonces, bueno, sí que cuando llegas a una aldea, pues es. Pues un, un ciclo de oleadas. Pero tiene historia, los gráficos son sencillos, pero la música pues es molona, ¿no? Vikinga, folclórica, está bien. O sea, es lo que es, pero está bien hecho. ¿no? Es lo, que, lo que suelo decir yo siempre. Da lo que, o sea, lo, lo, que, lo que promete lo da. Ni más ni menos. Y el trailer engaña, eh. Hay movimientos libres, caminas de un lado a otro, exploras. Bueno, ¿eh? pues este, este a mí me gusta, me gustan los arcos. Me gustan los arcos. Es, es aquello que nunca y fun, habría sabido hacer. Y, y funciona bien. Que no todos los juegos con arco mmm, implementan Dame. la mecánica bien. En este caso funciona bien. Claro, lo que pasa es que superar a Indez es difícil. Yo sé que ahora me dicen no es lo mismo, no es lo mismo ya, pero es Indez. El... Oh, ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo era? Bueno, pues eso. Eh, otro que dicen que puede llegar, pero que no llega. Pero que puede llegar, pero que espérate que ahora... Bueno, no. ¿Qué tal? Eh, este se ha, se ha visto ya en varios festivales, en el de Venecia, en, en el de Londres que hubo la semana pasada. Nuestra amiga Vero, Verónica, lo ha podido jugar, así que existir eh, existe. En su día la ficha de Steam estaba puesto para octubre. Por eso digo que quizá, quizá, quizá eh, llegue este mes de octubre. Hoy mismo hemos tenido eh, comunicación con, con el estudio y nos han dicho que todavía no pueden revelar la fecha de lanzamiento. Es decir, no nos han dicho que ni si es octubre, sino que no ves. han dicho como no comento. Bueno, tiene pinta, ¿sabes a mí lo que me parece? Que va a ser como un Walking Dead. Tiene esa pinta, ¿no? Un Walking eh... Dead. Es, una, es es una, eh, es una experiencia eh, no no, está con bien. acción. No, no, no. Pero no, no, vale es, que, es una no experiencia vale con sea, acción. Bien. Vale. ¿eh? Basada en la serie de televisión Peaky Blinders, esta de gangsters. ¿eh? Vale. Es que voy, yo, yo, yo, y la a gente, mucho. la gente que la gente que lo ha probado en festivales dice que está bastante bien, ¿eh? Vale. Entonces es, eso me, que eso tiene acción. Y Que tiene acción y que tiene narrativa y que está bien. Vale. Otro que sale, que no sale, que sale, que sale... Strike. Bueno, ¿No? es que este jueves... nada, Este es, este está en acceso anticipado eternamente. La noticia no es que por fin sale el modo campaña, sino que al modo multijugador le van a meter este jueves una gran actualización para que aún sea mucho mejor. Este Es que de este juego cada semana hay una noticia, yo procuro hacer solo una cada seis meses... Pero es que este mes de octubre está tan flojito que, que lo he tenido que traer Este jueves 6 de octubre Darán la actualización del modo multijugador Del título de acción y parkour Strike. Strike Grimlord, otro que vosotros alguno de vosotros ha preguntado por él Y que tiene muy buena pinta Yo este, ¿no? yo este lo he probado El trailer tiene una pinta espectacular Y cuando te pones a No lo diga, jugar, no pasando, vamos a otra cosa Sigue teniendo una pinta espectacular pero el problema es que a mí estos juegos tipo Britain Sorcery no me terminan de gustar y por ejemplo me pareció que tenía mejores físicas de combate el Undead Citadel, que probamos la demo el, el mes pasado. No está mal, ¿eh? pero todavía lo he visto un poquito verde. Pero tiene, tiene físicas, tiene colisiones, desmiembras a los esqueletos. Te no. Funciona bien lo de protegerte con el escudo Lo de parar los golpes de, con, con tu espada o sí que sí. No, está mal, ¿eh? no está mal Pero el trailer eh, El trailer dice que va a ser esto un triple A Y se queda en doble en B De momento, que es una demo bueno, bono, basura, acceso, como dicen en los, bono basura, El, eh, la típica no, no. pregunta en estos juegos es, y qué aporta, qué aporta, porque claro, si se parece a Andecita del, si se parece a, pero no, porque es un poco peor y tal. Que bueno, aporta pues, a esto. Parece, parece, que aporta, que sale este mes de octubre, que Andecita del ah, no, no se sabe si sale o no. Bueno, porque mira, ya, ya es un, es un elemento diferenciador. ¿Cuándo sale? Salgo. El otro no sale. Sale. Bueno, pues sale, sale, sale, saldrá. Aggression, saldrá. De Hypercute Studio. Eh, mira, este, este lo he traído para ti. Eh, es, que, es que quiero jugarlo. Es que quiero jugarlo. Hacer más room scale. O sea, room scale. Hacer más room escapes en room scale. ¿Eh? Hacer más room en general. Pero si cosas de estas, así que. Porque uno de los. Uno pues este... de, ¿Tú te acuerdas del beco? Beco VR, la película, la película era muy divertida, infumable, de esas B que me gustan a mí, pero a, nadie, a poca gente de mi familia me. No, no. claro, la, la veo yo solo. Beco, son unos tíos encerrados en una oficina y tienen que, en un momento dado, se cierran las oficinas y tienen que salir. No os digo nada, pero pasan muchas cosas con todos encerrados allí. Y sacaron un Escape Room gratuito que está en Steam, Beco VR, que para mí es de los juegos más divertidos que he jugado de Escape Room, porque tienes un tiempo, pasan muchas cosas. Y, y yo creo que deberíais echarle un ojo Que está gratuito Beco VR pues Arco este... por ahí comenta, comenta Que en el festival de Steam VR Sale un tal Dungeons of the Amber Griffith Como si fuera juego VR Y es un error de Steam Ese juego es la es Con uno Con el Dungeon of the Amber Griffith Y este escape room del que estamos hablando Se vende como un escape room para Sibaritas. ¿eh? Eh, por pues ahí voy ahí. Pues a ahí, ahí, ahí este me lo apunto este punto. Este está la demo ¿Y cuánto cuesta? Este no Este recuerdo. está la demo este, este la demo Y el juego no sabemos Si saldrá este mes de octubre o no Está solo la demo No se ha publicado todavía no detiene, tiene ¿Eh? a ver Es eh, muy sencillote, ¿no? Pero pero vale Venga eh, ¿Han salido los subtítulos De español de Wanderer? Recomendable Comentando ¿Eh? ¿Pero cómo? Wanderer Juegazo De los mejores juegos de este año Y ahora No solo con subtítulos en español Con localización en español Es decir Las pistas los mensajes que hay encima de una caja o en un cartel también están en español. Por eso han tardado tanto. No solo han subtitulado el juego, lo han localizado. No tiene voces, pero todo está en español. Es una Qué gozada. Bien. Wonder es uno de los mejores juegos que ha salido este año. Y ahora pues en sí. español, con subtítulos en español y con cositas en español en los escenarios, pues es, es, es que sí. O sea, el que no le haya comprado, que corra. Pero que, Yo que está que me tardando. quedé bloqueado en un sitio y no sé salir. Y fíjate que de ese el puzzle debía ser fácil. Pero no sé, me dio ahí un derrame. En, en el de las ranas. En el de las ranas. No, no, no. Estaba. No, es que no sé qué pasaba. Estaba en bueno, un bueno. concierto y no pasaba nada. No. Estaba ah. En, en, y, no, y no pasaba bueno, nada. No vamos, a, no, vamos, no vamos a hacer spoilers. No vamos a hacer spoilers. En ese concierto pasan cosas, efectivamente. Pero vamos a ver un momento. Que, está, que estáis buscando el, de, el que digo, Beco VR de Steam, ¿cómo no va a estar? Ahora será. ¿Que no se llama Beco? Hostia. No, no, con B, con V. Que no. Que a mí v, no me suena, pero Vico. es que hay tantos. Se llama Beco. A ver si estoy. Vico, o sea, era, era, era una película, mira. Voy a buscar. Película. con VR, existir existe. Sí. Te doy cuenta en Instagram. Ándale. Bueno, luego lo busco. Y si no lo pongo, y si no lo pongo bueno, en los bueno. comentarios del vídeo, os pongo. Este. Que. Okay. Otro. Deep VR Doomsday. Por supuesto. Mira, este eh, por supuesto tenía que haber zombies este claro, ya, ya, ya. lo he jugado esta misma mañana y al principio el personaje andaba tan lento, tan lento que me ha desesperado hasta que he descubierto que, hacía, que había que hacer este gesto para correr y gráficamente no está mal, tiene narrativa eh, te hablan los personajes para saber lo que tienes que hacer hay una historia previa, antes que se desate el, el apocalipsis. Lo único que las físicas, mecánicas, VR, no terminan de funcionar a veces del todo. Bien, pero no está mal. No va a inventar la rueda, pero es de las que yo digo que de las 20 demos que hay, esta, si os gusta el juego de zombies, os la podéis descargar. ¿eh? Bueno, de zombies vale. y de otras cosas que no son zombies. Esta vale. Se puede descargar y jugar y os hacéis una idea de qué puede ser el juego. Vale, pues mira, eh, mira, ese es, ese es, Belco VR. Un experimento... Ah, Belco, de... Belco. sí. Belco. No, Belco, jugarlo y a ver si me decís y a ver quién es el primero que se lo pasa sin que le pase una cosa en la cabeza. Ya está. Que le estalla. Bueno, eh, yo no digo nada, yo no digo nada. Mira, mira, estos... De zombies, qué raro. Vale, Octraid. Este, no lo, he podido, este no, lo he, no lo he podido probar porque ayer no estaba, este ha salido al, al Next Fest hoy y por lo menos visualmente tiene una pinta graciosilla, no voy a decir otra cosa, no está mal del todo y es un juego asimétrico, esta es la gracia que tiene este, este juego del pulpo, que es un juego asimétrico un jugador hace de pulpo y el otro va a hacer como, como de buceador que lo persiga o algo así en un contexto de minijuegos ¿eh? así que este pues a ver si consigo probarlo pero vamos, por lo menos así visualmente y un juego asimétrico pues sí, no se verdad. ve todos los días me gustaría sentarme con los desarrolladores de estas cosas para preguntarles en qué momento estaban pensando hacer eso, por qué, o sea, de dónde viene la idea de meter aunque en una ¿qué? escafandra de metro, o sea, de medio metro y, y porque es sospechosamente sospechosamente parecido a los, a los ¿cómo se llaman estos? a, la, a, a monjas o a, a, a los monjas, minions a monjas los minions monjas Y este pues, tiene eso ahí uno, El trailer que vemos es el trailer que le llaman cinemático O cinematográfico, o sea, no se corresponde A, ¿eh? a gameplay ¿eh? y, bueno. Que conste Sí, claro, ya, tú tuvieras. La isla de Pan, ¿Qué? que no es Peter Pan, pero es una isla. Ojo, ¿no? ojito, con este, ojito, ojito con este, que esto no es juego. Esto es una experiencia de estas mm, surrealistas que te lleva a una isla ahí en, el, en el mar nórdico y te tienes que dedicar a fotografiar todo tipo de parando. cosas extrañas. Esto es igual, eh. lo hablaba el otro día con, con este hombre, con, bueno, con un amigo en, en LEP, que estábamos ahí probando cosas, me recuerdan estas cosas a cuando teníamos, yo tenía 15 años y y, o menos, o 14, y daban los, los CDs, esos que venían PC City, PC, no sé qué, sí. PC actual y tal, de eh, Imagina, el, el festival francés de tridimensional, que Imagina, se llamaba Imagina, o, el Imagina que lo venía así. Canal Plus de vez en cuando, y venían algunos vídeos de estos que era... Que era, era ¿El era ¿O esto, el, SIGRAF. ¿no? O el, SIGRAF, o el sí, Sigraf Sí, sí, sí, que salía... Ay, ¿cuál, era el programa? ¿Cuál era el programa de televisión española que, que sacaba todas estas cosas en la 2 Los domingos por la noche era? Ay, no me voy a acordar ahora no, no me acuerdo. Estaba enganchadísimo a estas cosas Del de, de, de Sigraf y de estas, de estas Imágenes generadas por ordenador a, a, Así ha acabado <risa> en el metaverso vale. eh, eh, Sí, eso como dice John Que pasen, que rule Que rule lo que se toman en las reuniones de. Oye, demo, demo, de, demo gratis ¿Probarla? probarla. Claro, Oye. claro la maría y la hierba buena es ilegal y es más cara. Esto está gratis. Eso es, a eso iba. Eso okay. iba. Bueno, pues esto. Y el último, Orbital Strike. Eh, este me ha molado porque tiene cierta estética a Homeworld, eh, combates espaciales, eh, coger recursos. Tiene ahí una nave nodriza que es muy parecida a la de Homeworld, el juego plano del que el año que viene estrenarán la tercera parte y este no me ha dado tiempo a probarlo, pero lo quiero probar, lo quiero probar ¿Mm? ya veis que los gráficos pues no parecen de PC parecen de Quest 1 no, hombre, esto es el Elite uno 1 este, así, empezó, así empezó todo pero mira, la, la, la nave madre esa es clavadísima, la de Homeworld, pero vamos carcada, o sea, esto es, un, es una inspiración, un homenaje sí, sí otro homenaje, vamos, la noche de los homenajes sí sí señor Sí, señor. Bueno. Pero con eh, robots voladores. Pues sí, señor. Pues nada, hasta aquí hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque no tenemos nada más. Oye, casi lo clavamos Ay, casi lo no. clavamos Qué raro, en un programa de regalo virtual que dure menos de lo previsto. Bueno, nos hemos pasado nueve minutitos, pero porque había mucha tralla hoy. Mucha bueno, tralla. Mucho, Esto... mucho. Fíjate que el mes de octubre venía flojo y lo he exprimido yo, pero vamos, hasta la última gota, ¿eh? Esto es como... Sí, este... hoy, hoy hemos hecho una pelota así enorme, enorme, enorme, pero de... De, de hilo o de, o de pluma O de, ¿sabes? En realidad Es no. mucho, pero poco, poco Peso, hay meses mejores Hay meses peores, y como viene la conet No lo sabemos, a lo mejor dentro de una Semana, que por cierto, a todo esto vamos a retransmitir La conet como hemos hecho hasta ahora Como una tradición Traduciéndolo, va a venir gente importante, curiosa y pues vendrá Diego, Bezares, eh, seguramente también este julio, veremos a ver Roberto si le pillamos en alguna cosa de esas. Eh, estaremos retransmitiéndolo para todos, para llevarnos las sorpresas, llevarnos las manos a la cabeza y luego, si eso, nos pegamos entre todos, porque no ha salido lo que queremos, o justo ha salido lo que queremos, no lo sé. A ver, vamos a ponernos en el en el centro y ya, y ya vamos despidiendo. Eh, ahí estamos. Ahí estamos. El resumen de, de este mes. Pues que el día 31 es eh, la noche de Halloween y ha habido pocos juegos de terror, alguno caerá, no, va a haber sorpresas este mes, eh, estrenos que no hemos podido traer porque están ahí escondidos agazapados como zombies bajo tierra y, y estar atentos a real virtual y os los, iremos, os los iremos contando las novedades que vayan que vayan surgiendo, que va a haber, va a haber estrenos, Parecía el mes de octubre parece, parece pocho pero ya verás, nos va a sorprender hasta PlayStation VR con un juegazo. Ya verás tú que sí, confía, sé pues... optimista Sé <risa> sí, optimista No sé, a, a ver vosotros eh, Los que estáis ahí, vamos a hacer esto un poco interactivo ¿Qué es? ¿Cuál de todos los que hemos puesto hoy? Que ya no vais a acordar ¿Cuál de todos los que hemos puesto hoy os llama la atención? Cri, cri Cri, cri a ver, a ver. empieza a despeñar la gente, se va del canal Se, se quita la suscripción Ciberpunk, Ciberpunk Samurai Ciberpunk Samurai es una demo del festival de Steam Que ya estuvo otra vez y no me gustó Nada eh, otro de que engañan con la estética, pero ese no lo hemos sacado aquí. A ver, oye, nadie, nadie, no le ha gustado a nadie, no va a comprar en octubre nadie ningún juego. Joder, joder, joder. La crisis, es que llega el invierno ya, hay que pagar la calefacción. El runner, John McRae dice que el runner, el de la moto de aquí Bueno, pues es venga, alguno más que se moje. Que valga, que valga como estudio de mercado esto. Aquí, 40 personas viendo el programa. El de las casitas, el, ah, el Township. El, el de las casitas Que falta de respeto El de las casitas Pero hombre Pero cuál el de la... Otro voto Otro voto para Runner, Un voto para el de las patatas sí. Para Kartoff Y otro voto para Resist Ay, comer hombre, Oye hombre. Pues mira el pues se va patatas. a ir El de las patatas Arlof. Va a poder comer Algo más que patatas Va a hacer una lechuga Y todo Y el de las casitas Pues también Yo me voy el a poner de El del jubilado Me ha gustado ese el del jubilado o Se lo voy a decir la misma es pues otro, otro voto a... el de las... Otro voto Para el de las casitas De Guillotín, De ese ah, Pues sí. Otra vez Joder, la de la casita Sé ¿Eh? quién se lo iba a decir Al tío que iba a triunfar hoy eh, Tampoco se lo hemos puesto difícil Pero Esto es lo que hay Muy bien Resist Otro para resist Otro para resist ¿Qué más tenemos? Resist sí. Pues ya está Muchísimas gracias por venir Una tarde más Pasar unos minutitos con nosotros eh, no os lleváis no os llevéis una, una sensación extraña si es la primera vez que venís a este canal si es la primera vez que os compráis un visor hay más cosas rebuscar que hay más cosas esto es lo único que os podemos ofrecer hoy pero bueno el mercado va subiendo y bajando la semana que viene con Ed y muchas más cosas y ya lo veremos poneros el visor jugar, merendar hacer lo que queráis nos vemos el jueves con algo que todavía no sabemos lo que es y el domingo en la hora virtual hablaremos de muchas cosas más hasta entonces pasar buena tarde nos vemos enseguida. ¡Hasta luego!